Présteme atención, présteme atención, que estoy quilladísimo ahora mismo. La queja el día de hoy es para estas mujeres que se ponen culo y teta y ya se creen que ellas están acabando. ¿Qué es lo que tú te crees? ¿Qué es lo que tú te crees? ¿Qué es lo que tú te crees? ¿Qué es lo que tú te crees? ¿Tres? Es porque lo tienen las enferas, las Eso es por tu culo y por tu teta. ¿Por tu culo y por tu teta después más nada. ¿Qué es lo que tú te crees? ¿Qué es lo que tú te crees? ¿Qué es lo que tú te crees? ¿Qué es lo que tú te crees? No, ellas se ponen culo y teta y saben preparar juca y ya se creen que son el final. Puliteta se lo pone cual si yo quiero la se lo pongo culo puli puli puli puli puli puli teta me puedo poner yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo está pensando que usted es lo último el final porque tiene culo y teta que eso se lo puede poner cualquiera lo importante está aquí tener mente de ser inteligente tener temas de qué hablar puliteta me puedo poner yo yo yo